Desde ahora, en el mantenedor de folio, específicamente dentro de la lupa de cada folio, van a poder ver más información de eh, los folios. Entonces, por ejemplo, si entramos en este caso a factura electrónica, ya vamos a ver que aparte de la, la información estándar que había hasta hace un tiempo, que era en el fondo la, la información de cada CAF que se había solicitado, tenemos también la información de cuándo fue autorizado, y esta información es interesante por el tema de la meses de autorización. Porque, por ejemplo, las facturas ya no pueden utilizar CAF de facturas que tengan 18 meses o más. Entonces, aquí nos dice cuántos meses tiene el CAF que estamos usando actualmente, y ahí nos marca con una X cuál es el CAF en el que estamos. Que en el fondo, como estamos en el, en el siguiente folio 410, ese es el CAF que tiene ese rango del 281 al 230. Entonces, por eso estamos en ese CAF. Obviamente, pueden descargar los CAF además en caso de lo que quisieran descargar, pero lo mismo que pueden hacer es dispuesto interno. Las pestañas nuevas son folios usados mensualmente, que en el fondo acá le entrega un resumen de los últimos 24 meses por defecto de los folios que han usado. Entonces esta información puede ser útil para saber cuántos quieren timbrar, ya sea manualmente o de manera automática. Y la otra pestaña que es interesante es la que dice folios sin uso, porque acá el sistema le dice cuáles son los folios que eh, deberían tener en el sistema y no están. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el folio 1, yo tengo un CAF con el folio 1, que sería el primer CAF que está acá, y ese folio no está registrado dentro del libret. Ya bueno, y así obviamente en este caso hay varios. Acá aparecen muchos porque esta es la versión de pruebas de de la instancia de SASCO, en el fondo del ambiente de certificación y muchos de estos folios, en el fondo, se usaron eh, para hacer las pruebas iniciales de las certificaciones eh, En el escenario real de ustedes, esto significaría que todos estos folios eh, en el fondo deberían haberse emitido y no están ¿ya? Ahora, ¿por qué esta información es interesante? Porque, por ejemplo, si ustedes saben que el folio 391, efectivamente, no existe esa factura y significaría que el folio fue saltado por alguna razón de las que hemos explicado en otros videos entonces, si ese folio fue saltado y no lo van a recuperar, eh, de, de, deberían eh, anularlo en impuesto interno. ¿ya? Entonces, aquí pueden ver rápidamente cuáles son los folios saltados en el fondo. Obviamente, si ustedes saben, por ejemplo, que todos estos que están acá, en realidad sí existen, porque existían en el sistema anterior de facturación que, que ustedes estaban usando, esos folios no hay que anularlos por ningún motivo. Entonces, obviamente, ahí tienen que discriminar cuáles son los folios eh, que en el fondo sí correspondería anular o cuáles no corresponden, o si sí los pueden recuperar eventualmente, que sería el caso ideal. Recuerden que ahora pueden... Eh, tienen la opción de eh, poder configurar el sistema para que permita eh, colocar, eh, asignar el folio manualmente. ¿ya? Entonces, ustedes si quisieran recuperar un folio de esos que estaban ahí perdidos, lo único que tienen que hacer es ir a facturación y, act y activar acá la opción de folio manual a folio sí. Entonces, que sí lo pueden hacer de manera manual. Ahora tienen acá dos niveles de permiso, en donde en el fondo solo los administradores pueden asignar manualmente el folio o donde cualquier usuario del, con el rol de TE y obviamente también los administradores pueden asignar manualmente el folio entonces si nosotros cambiamos esa opción fijamos en la empresa seleccionamos nos vamos a emitir documento vamos a poder ver que ahora sí podemos asignar el folio manualmente ¿Ya? esta opción en general no se recomienda y se recomienda tenerla desactivada y usarla solo para estos casos que vimos recién que en el fondo es cuando se saltó algún folio o necesitan hacer alguna recuperación de un folio que te tenían perdido por ejemplo porque hubo un rechazo y tienen que volver a recuperar ese folio ¿Ya? si no tienen folio eh, que recuperar eh, se recomienda esta opción siempre mantenerla desactivada para en el fondo el sistema automáticamente acepte eh, perdón, automáticamente eh, genere un, un, un folio siguiente que, que tiene por sistema, ahora de todas maneras si se llegan a equivocar y colocan un folio que no corresponde el sistema va a reclamar y les va a avisar que no puede generar el documento, o eventualmente va a salir rechazado por impuesto interno si llegasen a colocar un folio que usaron antes en, en otro sistema ¿Ya? entonces bueno, nuevamente en, en el mantenedor de folio ahora tienen disponible la información de los folios vamos a ver el caso de factura exenta que otro de los folios que eh, tienen CAF cargado en el sistema pero que no existen libretes entonces, y vimos también cómo se pueden recuperar esos folios a través de la asignación manual de los folios y de esta forma no tener que retroceder el folio que era lo que había que hacer hasta ahora. Muchas gracias por haber visto el video.